El director regional nordesa de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, General Olivense Minaya, dijo que en el marco de la huelga convocada para este miércoles, garantizarán el orden público. Eh, yo les sí que ellos hagan su paro tranquilo, en paz, y nosotros soltamos seguridad total a... Uh...